Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y ahora llegamos a la entrevista central, el Café Caliente, aquí en De Mañana. Y tenemos una honorable visita comitiva que nos está visitando desde Pimentel. El movimiento se llama eh, Pimentel Unido, por el Pimentel que necesitamos. Ciudadanos sí. Unidos de Pimentel, por el Pimentel que, que, merecemos, que, merecemos. que merecemos. Y tenemos con nosotros al abogado Héctor Castellano, a la señora Socorro Cordero, también a Raúl Cepeda Paul, eh, Paul. Paul Cepeda Que ellos estarán como vocero De este movimiento En esta mañana Bienvenidos buenos a la mañana Y buenos días ¿Cuál buenos es la situación? Días. Que buenos días está Muy buenos días Muchas gracias por esta oportunidad Que nos brindan Para poder expresaros que es un clamor Un clamor social, un clamor de pueblo Un clamor de los necesitados Un clamor de esos desposeídos Que ese alcalde que fue elegido porque brindaba servicios comunitarios, pero no así con la capacidad necesaria y suficiente para desempeñar la función de alcalde, porque no tiene capacidad gerencial para desempeñar esas funciones. Por tanto, todo cuanto acontece en Pimentel en estos momentos, ese gran desfalco, esa desfachatez, esa deshonra con la que han actuado en el ayuntamiento, es fruto de esa incapacidad personal del señor Martín de la Rosa. Por tanto, no este grupo y más que esto, los que quedan allá en Pimentel, que son mucho más, eh, tienen la esperanza de que esto se aclare de una vez y por todas, porque si no, esta lucha es el principio, el fin no lo conocemos. Si lo conoceríamos, pues sería cuando la Cámara de Cuentas, cuando un tribunal falle en contra del, del, del síndico. Entonces, estamos esperanzados en que esto siga caminando de manera correcta, de manera eh, eh, segura, para que Pimentel, esos 34 millones que han desaparecido, eh, den una nota, den una información, qué se ha hecho, quién lo cogió, por qué lo cogió, porque ese no es dinero del síndico, porque el síndico tiene la, la actitud... Eh, de que cree que eso es una casa propia Que es una heredad que vino de sus padres No siendo así, porque eso es un cargo público Y mañana, hoy está él y mañana está otro Por tanto, no es de su propiedad Así que agradecemos eh, eternamente Esta oportunidad que nos dan Para expresar estas opiniones Estas verdades Que están, tanto tiempo estaban calladas Y si no es por este movimiento No se hubieran descubierto Bueno, miren una cosa Ayer, en el día de ayer la población eh, pudo ver que ustedes tomaron la decisión luego de todo este ejercicio que vienen que en este programa precisamente eh, llevamos todas y cada una de las incidencias, tanto de cuando fueron a pedir formalmente las informaciones, que recuerdo que tuvieron una queja de que no se la habían entregado, pero ayer ustedes decidieron someter una denuncia formal ante la Procuraduría Fiscal de Duarte. Entonces, me gustaría saber cuáles son los elementos que ustedes abordan y qué llevan a la Procuraduría y qué le piden a la Procuraduría en contra de la alcaldía y el alcalde, y si hay otras personas a las que ustedes llaman a, en esa demanda. Sí, muy, Héctor. Sí, gracias, muy buenos días, Francis Wagner. Gracias por la oportunidad que ustedes nos brindan de poder transmitir a la población de Pimentel, de la región y del país, qué es lo que ha ocurrido. Mm. Nosotros precisamente aprovechamos la oportunidad para desglosar cuál es el contenido de este ¿Ese es tu cámara, esto, pequeñito aquí, documento. Aquí adelante. Este pequeñito documento que consta, como ustedes pueden ver, de una gran cantidad de páginas. Ese documento contiene elementos de pruebas y tiene tanto argumentaciones de hechos como de derechos. Las acusaciones formales o los delitos por los cuales estamos acusando al ayuntamiento y al señor alcalde Ramón Martín Rosa del Orbe son los siguientes. Prevaricación, desfalco, abstención, colusión, malversación de fondos, asociación de malhechores y falta de aplicación de la ley 176-07. Cada uno de esos elementos que hemos mencionado o de delitos que hemos mencionado está debidamente documentado. ¿En cuál basa la la colisión, la colusión? La colusión no es más que el hecho de dos personas asociarse de manera oculta para perjudicar a un tercero. En este caso estamos hablando de la asociación del alcalde con los regidores, con los funcionarios que laboran en esa institución, con la única finalidad de sustraer fondos públicos para beneficios personales y, y no determinados. Entonces, eh, de acuerdo a eso, también arrastra a los regidores eh, ese proceso. Miren qué es lo que ocurre. El ayuntamiento del municipio de Pimentel se ha venido manejando a modo de, de paletera o de negocio informal, en donde quienes nos dirigen entienden que eso es un negocio de su propiedad y que lo pueden manejar tal cual como si fuera un colmado. Paul Cepeda mencionaba unos treinta y tantos millones de pesos, pero en Pimentel no llega tanto. Eh, lo que llega es dos millones y pico mensuales. ¿De qué...? De... Eh, esa cantidad tan fuerte de, de, de... déjeme especificarle sí. el presupuesto del municipio de Pimentel mensualmente son 2.9 millones de pesos sí. de vía directa de vía si directa. usted suma 2.9 millones de pesos durante todo un año, hacen 34 millones de pesos los cuales no se sabe cuál es el uso que se le ha dado pero bueno. eso solo es el año 2017 fíjese que ya vamos en el año 2018 uh -huh. y al día de hoy vamos por el mismo camino si tomamos en cuenta eso hay una división en lo que son los recursos que llegan a, al ayuntamiento. Un, un 35% eh, es para nómina ¿verdad? Un 25. Un 25 para nómina pero eso es donde los cabildos respetan la ley y donde tienen el conocimiento. Sí, pero... a no donde, donde yo, usted maneja las cosas como, como ustedes crea. Sí, era una, una cosa. A donde queremos llegar. Eh, sí. Si ponemos a sumar esas partes, los 30 y tantos millones de pesos reducen mucho. No temen ustedes que eso le pierda validez a su... Lo que estamos pidiendo es una investigación y que se nos explique a la sociedad en qué han sido invertidos. Okay. Si se pagaron en nómina, bueno, porque la presenten, porque eso fue lo que le pedimos. Ya. Le dijimos, enséñenos la nómina para saber de esos 34 cuánto ustedes pagan en nómina. Ya, vamos a cuál es entrar... el temor, cuál es el miedo de no darla. Sí. Y el otro, en, explíquenos la ejecución presupuestaria, ¿dónde fue que lo invirtieron? Ya, eso ya. es lo que hemos pedido, transparencia, y no lo hemos obtenido. Ok, tú está conte contestándonos una pregunta que tenía, pero quiero eh, dirigirla hacia la inversión. Es decir, que el Ayuntamiento de Pimentel hoy no tiene cómo mostrar que del área de inversión, que es el 40% a lo que se refiere fulvio, y que incluye la posibilidad de utilizar parte de esos recursos en presupuesto participativo, no tenemos proyectado ninguna ejecución. Francis, no hay presupuesto participativo en el municipio de Pimentel. Bien. Y la cuenta de inversión, alguien científico, por acuerdos políticos, según las informaciones que tenemos, la han cargado, ahí tenemos, de, de, de, de, de pago de nómina, Ese es Martín... de personas que, que cobran sin, sin, sin ejercer ninguna función y que se está extrayendo ese fondo directamente uh -huh. de la cuenta de inversión. Es decir, que ustedes tienen datos de que hay personas que cobran sin hacer ninguna labor en el ayuntamiento no, datos, o sin estar nombrados. Datos y declaraciones de los mismos regidores. Todo lo que nosotros estamos presentando es en base a las declaraciones de ellos mismos. Hay un caso importante. Hay un caso importante. La contable eh, se encontró desfalco de dos millones y pico de pesos, se encontró en la nómina electrónica trasiego de, de pagos a su esposo, no están supuestamente en el país y el ayuntamiento, el alcalde, los reidores se querellaron en contra de, de esa persona, se querellaron en contra de esa persona. Esta querella no viene a opacar aquella o ustedes también están eh, buscando que se le explique qué pasó con, con ese caso. Fíjense, lo que sucede es que a los ciudadanos de Pimentel siempre se nos ha tratado con ciertos niveles como de, diríamos, cuando usted discrimina, lo subestima, con cierta subestimación. Oh. Y decimos eso porque en qué cabeza Secretismo, cabe... La, secreto, no, subestimando, subestimando okay. a los ciudadanos que entienden como que la gente de Pimentel no razona, no piensa, no tiene capacidad de, de razonar. Sí. Y decimos ello porque la contable ha sido acusada, pero en qué cabeza cabe que un solo funcionario de una área administrativa, de una institución pública, va a estar haciendo todos esos manejos y todas esas transacciones a espaldas de quienes son los funcionarios que están llamados a velar por eso. ¿Dónde estaban los regidores? ¿Dónde estaba el alcalde? ¿Dónde estaba el tesorero? Se puede ver complicidad en eso. Entonces. Pero fíjese que a ella la suspenden, y la suspenden un mes antes con disfrute de sueldo, para crear todo el escenario para que ella pueda salir del país, y le crean las condiciones, y se dice que del mismo ayuntamiento la llevaron al aeropuerto, ellos mismos, y fruto de las presiones que se han ejercido es que ellos se ven obligados a interponer la querella, pero ellos no tienen la intención ni el interés de que eso sea claro. ni que se Eso es grave. Ellos no tienen la intención. Paul. Mire, eh, todo eso que dice cierto eh, Héctor es verdad. Pero más que eso, eh, las inversiones eh, al pueblo eh, son pocas. Por ejemplo, lo que yo tengo en mi cabeza es una gorra que se mandó a hacer, y quiero que la enfoquen, eh, lo que dice ahí eso es un... Un movimiento que se creó para rescatar el cementerio, donde descansan nuestros muertos, donde eso es eh, su, su, su morada eterna. Sí. ¿Y por qué se tuvo que hacer? Porque el ayuntamiento, la hierba tenía hasta un metro de altura. Entonces, ¿En el, que, en el cementerio tuvimos que salir a pedir por las calles eh, para, para conseguir dinero e invertirlo en el cementerio. Hoy usted va al cementerio, usted ve muchas eh, bóvedas, nichos pintados, pero porque lo hizo este movimiento. Ahora bien, después de este, que se inició este movimiento, Pimentel, por el, el pueblo que todos merecemos, eh, han comenzado a, a pintarlo, a fumigarlo. Eh, convirtieron con los bomberos que, que lo pintaron y pusieron en una nómina que habían invertido tanto, siendo una falacia extrema. entonces mm. eh, el, el síndico no está haciendo nada. Ahora bien, ¿qué está haciendo él? Él anda un vehículo, eh, un vehículo que se lo facilitó un amigo para que le dé 30 mil pesos mensuales. ¿Qué facilidad? Entonces esa facilidad suma un millón 440 mil pesos. Y ahora yo le pregunto, una serie B, onda serie B, que no vale. Lo más que puede costar son cuatro, eh, 450 mil pesos ¿Cuánto le está quedando a ese individuo? Yo no sé si eso es corrupción Entonces, eh, el síndico no está haciendo nada Él no está haciendo nada, es un payaso Pero ven acá, ¿y cómo es que él tiene la capacidad Para hacer este tipo de negociación Y para manejar los recursos del municipio Que están dirigidos por ley Específicamente, mira, esto tú lo vas a utilizar para esto Vamos a ponerlo, el caso del artículo 21. El 40% es para que Invención. hagas obras de, re, de infraestructura. El 31% es para la sostenibilidad, el día a día y mantenimiento, lo que se genera por gasto. El 4% es para que lo aplique a educación y género, y el 25% únicamente a nómina. Únicamente a nómina. Es decir, cada año... ¿Se debe presentar un presupuesto? ¿Ustedes dicen que no se ha presentado presupuesto o sí se presentó? No, no lo han presentado. No tienen presupuesto. El Ayuntamiento actualmente trabaja sin presupuesto. No cumple con presupuesto participativo. ¿Hay no cumple con una sola de esos renglones que usted acaba de mencionar. Por eso decimos nosotros malversación de fondos. Como nosotros sabemos que el tiempo en televisión sí. es corto y tenemos elementos Detalle importantes... Detállalo, lo que ustedes Porque tienen. el pueblo necesita saber en base a qué sí. si es que nosotros hemos decidido ponerle... Una denuncia formal ante la corporaduría. ¿Qué elementos de prueba nosotros tenemos en contra de ellos? Sí, cómo no, Detalla porque Fíjese, tengo una pregunta para aquí ustedes. hay una transacción que es de la cuenta del ayuntamiento. Una transacción electrónica aquí. vía internet, internet Banking. Como ustedes podrán observar, ahí se acaban de transferir 696.250 pesos. ¿Cómo ¿A se fin? transfirieron? No, que lo expliquen. Lo único que yo estoy viendo es que de una cuenta, terminada 86, lo han transferido a una cuenta terminada 24. Es decir, Se supone que de, de, de un la capítulo cuenta, a otro. De un capítulo a otro. De la cuenta 86 no puede salir dinero para ninguna cuenta. Tiene que invertirse en el renglón que la ley le establece. Ese es uno. Aquí encontramos transferencia propia por un monto de 150 mil pesos. De la cuenta 39 a la cuenta 07. Es decir, que tapando hueco con otro. Aquí encontramos un monto de 117 mil pesos. De la cuenta 86 a la cuenta 64. Miren cuántos números de cuentas diferentes estamos manejando todos del mismo ayuntamiento. Y pasando de una cuenta a otra. Pago de nómina masivo, 33 mil 990 pesos. ¿Qué nómina es esa? ¿Cómo pago de nómina masivo por 33 mil y pico? Masivo de se entiende mucha gente. Se entiende mucha gente, pero 33 mil pesos para pago de nómina masivo. O sea, no. usted ve que juegan con la inteligencia de un pueblo. Entonces es así, ¿no? Pago de nómina masivo, 491.911. Aquí tenemos otra transacción de la cuenta 39 a la cuenta número 97 por un monto de 56 mil pesos. Todas esas son transacciones intercuentas. Pero entonces aquí lo más grave, nosotros nos encontramos transacciones directas con número de transacción y todo a la cuenta del alcalde personal. ¿De cuánto? Esta tiene un monto de 50 mil pesos en fecha 7 de marzo de 2017. No será su salario. 8:16 de la mañana. No sabemos. Él tendrá que explicarlo. Pero si él gana 50, entonces también vemos una transacción de mil pesos a su cuenta del día 6 de febrero de 2018. Yo pregunto, ¿será ese entonces? ¿Será ese de gastos de personales de del de oficio? Puede ser, pero entonces aquí nosotros tenemos otra transferencia por un monto de 10 mil pesos. Ok, es lo que tiene que explicar, toda esa, esa, esa transferencia que se han hecho. Mi pregunta pero fíjese es... cómo en esa fecha, 28 de diciembre de 2017, a las 12 y 48 con 17 minutos, él se deposita 10 mil pesos, pero ese mismo día, a las 9 y 26 de la mañana, se había depositado 10 mil más a la cuenta personal de él. Bueno, indica un desorden evidente, evidente. Mi pregunta es, si eso anda fíjese, así, ¿cómo fíjese, andan las deudas allá en Primitero? Fíjese para terminar, y para esta parte por lo menos. Mire qué perla. Pago de servicio de Tesorería de la Seguridad Social por un monto de 42.096 pesos. Y otro recibo de pago de Tesorería de la Seguridad Social por un monto de 44.505 pesos. ¿Eso es el mismo día, el mismo mes o compre? El mismo día. ¿Pero qué es lo, lo que queremos destacar? ¿Y la cuenta de dónde sale? Que sale de dos cuentas diferentes. Okay. que no debe ¿Y ser. ¿Y por qué sale ese pago Porque de Porque debe ser diferentes? del área de recursos, de, de, ¿Pero de sabes personal. ¿Pero usted sabe por qué sale de dos cuentas diferentes? ¿Por qué? Porque cada cuenta de esa tiene una nómina cargada. Todos los empleados de seguridad social de esa cuenta lo pagaron con ese monto. Y de la otra cuenta con el otro monto. Eso es indebido. Totalmente ilegal. Eso es malversación de fondos. Pero fíjese las deudas. ¿Usted sabe cómo andan las deudas allá en el municipio de Pimentel? Primero, no tienen ninguna sustentación legal. Y tenemos un alcalde que sale a buscar dinero prestado por la calle a los prestamistas. ¿Cómo? Sin ¿Cómo? aprobación previa de nadie. Sin someter eso al Consejo de Regidores ni a nadie. Pero dígame eso más despacito, que no logro digerirlo. El alcalde necesita 100 mil pesos porque él quiere terminar, de acuerdo a él, alguna obra. Él va donde Francis. Francis, préstame 100 mil pesos que cuando el ayuntamiento tenga dinero, yo te lo devuelvo, Francis supuestamente se lo presta, él termina su obra o lo invierte de la manera en que él entiende que debe ser invertido, y cuando transcurre un mes, dos meses, que hay una sesión, él va a la sala a capitular, lleva un papelito y dice, señores, Francis, en el mes pasado uh -huh. me prestó 100 mil pesos para terminar eso, para que me lo aprueben. Y tenemos un paquete de regidores que dicen tener capacidad y condiciones, y le aprueban el pago de eso, con el papelito. Pero no montos como lo que le estoy diciendo, de 100 mil pesos, montos de hasta 700 mil pesos, que aprueban los regidores y se les somete a ellos sin ningún tipo de justificación. Oh. E entonces los prestamistas de Pimentel están alegres. Esa y, es la realidad de lo que, que estamos por, viviendo, ¿Y a qué Pimentel. por ciento sería entonces? Es bueno que se explique a quién se está beneficiando con eso. Una pregunta, eh, Héctor. Este proceso jurídicamente está encaminado en varias vertientes porque ustedes aspiran a que Pimentel tenga otra luz, otro nuevo un nuevo orden. ¿Cuál es la actitud que ustedes vieron en la Procuraduría? No, La Procuraduría se siente llamada a, a investigar, incluso tuvimos una reunión con el Procurador de la Corte, Amado José Rosa, y él nos manifestaba algunas inquietudes en relación a eso. Y recuerden que esa Procuraduría Fiscal de San Francisco fue la que hizo las investigaciones en el caso del síndico de Las Terrenas, y en el caso del exalcalde de aquí de San Francisco de Macorís. Correcto. O sea, que estamos frente a una procuraduría que entendemos nosotros, que cumplir. va a cumplir con, con lo, que es el, lo que le estamos solicitando. Fíjese que dentro de los elementos de pruebas, para terminar con esta parte, están las declaraciones que fuimos tomando por separado de cada uno de los regidores. Allá tenemos cinco regidores de cinco partidos diferentes. El que es actualmente presidente de la sala capitular, en una entrevista que dio, decía de manera pública, que en ese ayuntamiento se han estado sobrevaluando obras y que palabras textuales de él, obras que costaban 100, se le ponía 150. Pero encontramos el regidor Leandro Acosta, que desde el mes de diciembre viene declarando irregularidades y diciendo que no tenía acceso ni a las cuentas, ni a los informes, ni a ningún tipo de información. Pero tenemos otro regidor del PRD, que es Osiris Brito, que también vienen esa misma tesitura, y dicen que en el ayuntamiento de Pimentel, a nosotros como regidores no nos dan ningún tipo de información. Que son un poco contraproducentes, porque si no te dan información, ¿por qué tú apruebas lo que te someten? <risa> Eso Pero es. entonces encontramos con una regidora del PHD, que ella lo que dice es que no, que está todo bien, que allá en Pimentel lo único que ha habido es falta de enviar los informes. Ya. Y encontramos entonces el otro regidor, que es el señor Luis Rosario, que casualmente estuvo en este programa, que estableció más o menos un mecanismo de cómo era que se estaban dando la, las irregularidades Pero de manera específica estableció que ciertamente hay un problema Y dijo que hay una contable que estaba desfalcando y estableció incluso montos O sea que el panorama que tenemos es que real y efectivamente el Ayuntamiento de Pimentel está colapsado Antes de irnos, la Cámara de Cuentas estuvo por allá, creo que su director Y el informe que él dio a la vista de lo que vio, dijo a este hombre lo que hay que ayudarlo porque desconoce muchos pasos. ¿Qué ustedes creen de eso? Es que él, la Cámara de Cuentas, estuvo un día y luego volvió como los tres días. Eh, la Cámara de Cuentas solamente escuchó, escuchó la voz del ayuntamiento, no así la voz del pueblo, de ninguno de nosotros y más nadie. Y creemos, creemos que la Cámara de Cuentas... Eh, le dio un plazo hasta el día 4 de julio, de julio para que ellos respondan. Entonces creemos que la Cámara de Cuentas debe manejarse con más equidad, con más puntualidad, con más responsabilidad para que el pueblo al que ellos supuestamente representan se entere qué es lo que ocurre, la verdad de los hechos, no por cuestiones políticas, no, no, la verdad tácitamente de los hechos, porque entonces no está cumpliendo con su cometido. Bueno. Gracias Francis eh, sí. Perdón, quiero acotarle algo Ajá. A raíz de, este, de esta situación que se ha dado El ayuntamiento, las ayudas sociales que daba A personas a escasos recursos A personas con invalidez, con discapacidad La ha suspendido Ya van bueno, dos si no meses, hay dinero meses para... Pero para eso no hay Ahora no hay Entonces, no creo que debe hacer eso Creo que está muy mal Ya, eh, esto ¿no tenía algo que...? Bre de... Brevemente, en sí. fecha 26 de abril del año 2018 De manera formal y con un listado de cerca de 600 personas que se recolectaron firmas en el Parque Central del municipio de Pimentel, sí. nosotros solicitamos a ellos que nos entregaran la nómina, porque ellos están pagando con alguna nómina. Al día de hoy, la única respuesta que recibimos fue una invitación formal del alcalde para que compareciéramos el 16 del mes pasado. Uh -huh. Y el día 16 del mes pasado, cuando fuimos al ayuntamiento, no había nadie para recibirnos. Ah, sí. Y desde esa fecha que le mencionamos hasta hoy No, no ha habido ningún acercamiento No ha habido la intención los, de depositar ¿Y ninguna, el consejo? ¿Ha sesionado? Pero de manera oculta De manera anónima. oculta, anónima sí. bueno. Ellos no publican bueno, cuando van señores, a Bueno esto, pero creo que Y una pregunta final ¿Los regidores están incluidos En su denuncia? Claro que sí, porque ellos están siendo cómplices De las actuaciones que se están haciendo ahí En la medida en que ellos aprueban todo lo que se ha estado haciendo ahí Como es el caso de los préstamos Porque nosotros le pedimos a los regidores que nos den Copia de todas las sesiones que ellos han realizado Para nosotros tener conocimiento de que ellos han sometido Y que han aprobado Cuáles bien. son las cosas que han aprobado y en base a qué las han aprobado Muy bien. Pero los parece re... ser que hay algo oculto Que tampoco los regidores han respondido a eso los regidores... No hay manera de que nos entreguen Esas sesiones bueno, Los bueno. regidores de manera consciente o inconsciente Se han hecho confraternos del delito Ya, señores ya ustedes han escuchado Aquí ha habido Eh Presentación formal de una querella en contra del ayuntamiento y los del funcionarios pimentel. del ayuntamiento de Pimentel, vale aclaración. Y este movimiento está dando pasos serios en la búsqueda de recibir de parte de las autoridades municipales el Pimentel que merecen, así se llama el movimiento. Gracias a ustedes por utilizar este medio, sepan que vamos a estar dándole seguimiento y cualquier otro acontecimiento. Eh, estaremos abiertos como espacio que ya eh, ustedes saben que de ustedes, este de mañana y a todos los de Pimentel que sigan dando pasos firmes hacia la consecución de una, de una verdadera participación ciudadana Si nos permite ya para concluir, darle las gracias por la oportunidad que nos brindan y hacer un llamado a nuestro pueblo de Pimentel Bien. de que esta comisión es totalmente abierta, esto es para todo el que quiere integrarse por eso es todos unidos por el Pimentel que merecemos y estamos eh, pidiéndole a nuestros comunitarios primero agradecer a todos aquellos que se acercan a nosotros y día a día felicitan las acciones y nos apoyan y también llamar a los demás a que se integren, a que sean parte de este movimiento Muy bien. y que sean parte de la historia de nuestro pueblo. Pues muchas gracias a Héctor, Paul y a todos ustedes que le acompañan y que estaremos a la expectativa dándole bien. seguimiento. A ustedes gracias por estar ahí con nosotros y regresamos con otros temas que tenemos pendientes en este su programa de mañana. Nuevo